bien, pagos por cuenta de terceros ¿en qué consiste esta figura que utilizamos muchos para muchos escenarios? estamos hablando de gastos en el extranjero, pero también sirve cuando yo mando a viaticar a mi vendedor a mi comisionista, a mi trabajador para que me consiga unas herramientas baratas en otra ciudad, hay dos procedimientos, primer procedimiento como yo sé que está billetudo mi trabajador, le digo lánzate compra todo y cuando regreses hacemos cuentas Oye, traje una laptop, pero no la metiste por importación. No, es no deducible. Claro, el que sea no deducible no quiere decir que no se la voy a pagar. No, pues claro, te lo tengo que pagar. Gracias, qué bueno. Bienvenida a la computadora, te pago. Para fines fiscales ya me afectaste. Bien, en este caso, él realiza las erogaciones. Yo posteriormente se las voy a reembolsar. El CFDI o el comprobante que esta persona pida, debe de solicitarlo a mi nombre. Ah, no puede el que paga pedir un ticket y decir, ponlo a nombre de Enrique Corona. No, para la empresa por la que vienes trabajando. ¿Te supone que vas a pedir un comprobante? No para ti, es para la empresa que vienes representando. Entonces, de entrada ahí, ¿sabes qué? El ticket debe de tener el nombre de la empresa a la que vienes representando. Ok, si tuviera IVA, hablando de una operación nacional, debe de venir el IVA desglosado. Y esta persona que paga las erogaciones, pues evidentemente no va a pedir las facturas a su nombre, no tiene derecho al IVA. Cuando llegue a pedir el reembolso de los gastos, se los voy a reembolsar con cheque o con transferencia. Lo que no se vale, señores, es que él me traiga comprobantes por 1027.80% yo le digo, vamos a cerrar el 1028. No, si me trajo 1027.80, debo de hacerle un cheque, una transferencia por 1027.80. Ni un peso más, ni un peso menos, ni un centavo arriba, ni un centavo abajo. Porque parte de lo que establece esta regla es que debo de reembolsarle todo tal cual. Oye, pero pagué euros, pagué dólares, vamos a convertirlos al tipo de cambio. Porque precisamente... Cuando me los des, ¿qué voy a hacer con ellos? Registralos en contabilidad. Y en contabilidad tengo que darle un valor. Ese valor depende del tipo de cambio vigente en México en ese momento. Entonces, hay que valorarlos y te reembolso. Pero no te reembolso euros o dólares como compraste. Te reembolso pesos. La segunda figura es que yo estoy completamente seguro que mi trabajador no trae ni peso en la bolsa. Entonces, yo lo financio. Le doy dinero, le doy gastos a comprobar, así lo llamamos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Toma veinte mil pesos, toma 50 mil pesos para el viaje y listo, échale ganas. ¿Cómo hago esta operación? ¿Le entrego un cheque o le hago una transferencia? ¿No me puedo dar efectivo? No. O le entrego un cheque o le entrego una transferencia. Esta persona tiene que identificar bien esa cantidad que le recibiste y solicitar el comprobante. Si es en México, pues el comprobante fiscal, el XML. Si es en el extranjero, el comprobante que tenga los datos del proveedor mexicano. Bueno, en este caso del cliente mexicano. Oye, le di 10 mil y regresa y me comprueba 8. Ok. Ok venga para atrás el dinero que sobra. Claro, si es una persona que entra y sale cada semana, cada 15 días, le voy a decir, está bien, déjatelos. Y te doy otra cantidad para que sigas viajando. Y ahí las trae, dando vueltas. Caso contrario, oye, le di 10 y me comprueba 12. Perfecto, te doy la diferencia, nada más. Y listo, estamos a mano. ¿Qué pasa cuando yo le doy 10? Me comprueba 8 y a los 12 nos olvida. Y ahí se va quedando el dinero. Y el contador, oiga patrón, hay una cuenta por cobrar ahí. Sí, ya luego me la comprueba. Es que anda mal de dinero, ya luego me lo comprueba. Y ahí te la llevas todo el año. termine el año y nunca te comprobé ese dinero. ¿Qué va a pasar? Dice la autoridad, mi estimadísimo trabajador o prestador de servicios que realizaste la operación de pago por cuenta de terceros Nunca lo comprobaste. No, entonces ya te lo, ya lo percibiste. Sí, es un ingreso para ti. Y como tal, emite un XML por ese ingreso. Emite el comprobante, es un XML y dáselo a la empresa para que cancele esa cuenta por cobrar. Se vuelve ingreso, ¿eh? Ingreso acumulable. Oye, pero si es un trabajador... Mmm, mira... Los trabajadores tienen chance, ya lo veremos más adelante, de una parte no comprobar. Y no le aplicaremos esta regla. Los trabajadores. Estos son algunos comprobantes más comunes que he visto en algunos lados cuando me vienen a comprobar. Pero, como ves, son más que un ticket. ¿Por qué? Porque yo les digo, pónganme la mayor cantidad de detalles que puedan. En esa cantidad de detalles, ¿qué es lo primero que veo? Que me le pongan la descripción de qué es lo que están comprando. La descripción. Aparte de la descripción, el precio. Lo que están pagando. Otra, fecha. Otra, domicilios. Domicilios y nombre del que vende... Y, por supuesto, pone el nombre y domicilio del que compra. Esto, evidentemente, son las disposiciones de aquel país. En todo el mundo no hay XML. Hasta donde sea, nada más hay dos, tres países que lo aplican. Por tanto, dice un principio de derecho, nadie está obligado a lo imposible. Yo no puedo obligar a mi proveedor y decirle, dame el XML por poco deducir. Él me da lo que quiere. Ahora, alguien alguna vez me dijo... Oye, yo fui a este lugar y no es cierto, no dan esos comprobantes porque no los pides. ¿Cómo que porque no los pido? Pídelo. ¿Cómo se piden? Mira, le hablas al grumete y le dices que ocupas un comprobante que diga todo esto. Y te lo hacen. Te lo hacen. Claro, vas a ocupar un activo valiosísimo. Tiempo. Porque si llegas y le dice ¿cuánto es tanto? ¡Pum! ¡Vámonos, adiós! Y te dan el ticket y lo guardas y ya, listo, con eso el contador me la pasa. Pues no, ¿verdad? Necesitaríamos decirle a esta persona todo lo que traigas de gastos debe de tener estos datos. En la tienda no hacen eso. ¿Se los pediste? Pregunta: ¿se los pediste? Es que el de la caja no me lo dio. Perfecto. En todas las tiendas, aparte de la caja, hay una atención a clientes. Si vas a atención a clientes y le dices, ocupa un comprobante que tenga estos datos, ¿me lo pueden hacer? Te lo hacen. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. Así de simple. Así que pidan los comprobantes que tengan más información. ¿Qué información deben de tener? Las invoice o facturas o comprobantes que te traigan. ¿Qué deben de tener? Por lo menos, nombre, domicilio, razón social y si es posible y solamente si se puede, el RFC o número de identificación fiscal de la empresa. ¿Número de identificación fiscal? Sí. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos existe el número de seguro social, el Tax ID, en Centroamérica también se llama RFC, en Europa es el TAI o algo así, pero tienen un número especial de registro o clave de contribuyente. En algunos lo llaman claves de causantes. Ese número de causante o número de contribuyente es el que debe de venir en esa hojita. Cuando a mí me enseñan esto, me dicen, oye... ¿Esta es una factura? Sí, ahí dice. Este, pero no me queda muy claro. ¿A poco así son las facturas en Europa? Sí, así son. ¿No me crees? Vete a Europa para que veas. ¿Crees que van a ir? Bien. Los invoices requieren nombre, domicilio, razón social, bueno, domicilio, razón social de. Esta persona y su clave fiscal en el extranjero. Lugar y fecha de expedición. Bueno, si estoy poniendo el domicilio, ahí viene el lugar. La fecha, ese sería otro dato adicional. Clave del RFC a favor de quien se expide y su nombre. Oye, pero en el ticket, en la nota que me dan, no hay un campo que diga RFC. No lo hay. Pónselo. ¿Cómo? Pónselo. ¿Te acuerdas que te dije que vas a ir a la gerencia y le vas a decir a la señora, ¿Me puede hacer una hojita y que en la hojita diga su nombre, su domicilio, su tax ID y diga vendido a los cuates de Enrique S.A.D.C.B., RFC tal, y me ponga que le compre y me le engrapa el ticket? Pregunta, ¿Creen que se puede? Yo sé que más de alguno de sus personas que mandan al extranjero va con el tiempo casi limitado y casi contado y cuando les cuenten de esto van a decir, ¡estás loco! Bueno, ¿cuánto cuesta la deducibilidad? Eh, creo que tenemos problemas con la transmisión. ¿Me confirma, Census, o los demás? Eh, se está pausando, como que no me escucho bien. ¿Me confirman, por favor? Ok, o mejor por ahí un problemita del internet, Excel. Ok, gracias. Entonces, yo le voy a pedir a mi personaje, entiéndase, mi trabajador, representante legal, el socio, al que haya mandado al extranjero, tráeme un comprobante que tenga estos datos. Los datos de la empresa y los datos míos. Ojo, no le estoy pidiendo que me ponga mi domicilio. Mío de mí, o sea, de la empresa a la que va a deducir, nada más pónmele el RFC y el nombre. Algunas personas me siguen preguntando, ¿Cómo le haces si los tickets no tienen esos datos? Pues Porque voy a la gerencia, voy a atención a clientes y les digo, hazme un comprobante así. Oye, ¿Es indispensable que lleve el número de factura? No. Um, ¿Tenemos que poner algún otro dato adicional? ¿Cómo pagaste sin efectivo, en cheque con tarjeta? No. Yo te estoy diciendo lo que yo prequiero para deducir. Nombre de tuyo, empresa. Tu tax ID, tu domicilio. Y yo que voy a deducir mi nombre, mi RFC. ¿Me está pidiendo el número de folio, el consecutivo? ¿Me está pidiendo que tenga un logo? ¿Me está pidiendo que tenga sello digital, cadena digital, código de barras bidimensional? No, no me pide nada de eso. Ven hacia dónde voy. Estos requisitos, adicionalmente, debo de agregarle otros dos. Descripción. Porque dice, los requisitos del 29A fracción quinta primer párrafo, en japonés, ahora en español, debes de poner la descripción de qué compré. Al poner la descripción, no le voy a decir, pónmela en español, no, o sea, pon la descripción en el idioma que ustedes tienen. Y ahí viene la descripción en el idioma que ellos traen. Como tal, ahí viene la descripción. Claro, yo podría trasladar la, ese lenguaje al español y decir, ah, mira, lo que compraron fue esto. Pero ahí me describen qué es lo que estoy pagando. Unidad de medida. Una pieza. Un producto. Accesorios. Y ahí viene la descripción. Y por supuesto, si ya describí el bien, ¿cuánto costó? Número o letra. Otra vez, número o letra. Porque si ves en mis invoices, nada más viene número, no viene letra. Y con esto, junto a esto, ya tengo un comprobante emitido en el extranjero que reúne requisitos de deducibilidad. Claro, debo de revisar que cumpla con estos también. Pero si ya paso este filtro y pasa lo de los requisitos del comprobante, ¡pum! Deducible, señores. Sin problemas. Existe un último requisito, pero ese es un caso muy, muy excepcional, que es el que les decía, cuando este receptor, perdón, este proveedor, nos emite un comprobante con impuestos trasladados, ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí me le puso GST, yo no voy a decirle, oye, y ese ¿Cómo se pide devolución? Oye, ese ¿Cómo se acredita? No puedo. ¿Qué es lo que me pasa a mí con esa erogación? A ver, señores, Compré una laptop. ¿Qué dice la NIF C6? Propiedades, planta y equipo. ¿Cuánto es el monto original que voy a depreciar? El costo de adquisición. Lo que me costó sin impuestos trasladados. Oye, pero ahí dice GST. Ese es un IVA, ¿no? No. Eso es parte del costo de adquisición. Todo todo iría a costo de adquisición. Y todo evidentemente a depreciación, si hablamos que el concepto es laptop y la laptop es sujeta a deducción de inversiones. Claro, como les repito, hablo de deducción de inversiones, adicional a esto, ¿qué sigue? Llevármelo y decirles en la agencia, perdón, en la aduana, ¿sabes qué? Traigo esta laptop y quiero pagar impuestos de ella porque la quiero deducir en México. Va. Oye, pásala así, no puedo deducirla. Por eso el escenario este excepcional habla de eso, de impuestos trasladados y que esos impuestos trasladados hubieran sido sujetos a retención. Bueno, son casos excepcionales donde en el comprobante fiscal se llega a dar esa situación. Precisamente, el caso que te digo, un residente en el extranjero renta una casa en México, pero él es residente allá. ¿Yo lo voy a obligar a que tramite firma electrónica y me haga un XML? No, no puedo. Entonces, ¿qué me va a hacer? Comprobante emitido por un residente en el extranjero. Pero resulta que conforme a los tratados internacionales ¿Qué crees? Él debe de aceptar que cuando pague la renta debe de venir una retención, 15%. ¿Quién la retiene? El que paga la renta. En el comprobante. No es un XML, no importa. Yo que le retengo, debo de hacer el CFD de retenciones y decirle, ¡Ah! le quité impuestos a un residente en el extranjero. Eso es viable y es posible. Hasta aquí señores, todos esos son los requisitos para deducir con comprobantes emitidos en el extranjero. Los requisitos tradicionales, materialidad, cuidar los dos mil pesos, cuidar que sea estrictamente indispensable y las reglas de los comprobantes y sus requisitos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Para meternos de lleno a este tema que preguntaron ya lo que es exclusivamente viáticos, gastos de viaje. ¿Alguna pregunta, algún punto que no se haya quedado muy claro? Nos regresamos a verlo. ¿Estamos bien? Ok. Gastos de viaje son las erogaciones que realiza el empresario para que él mismo, el representante legal, el empresario, persona física, activa, empresarial, se llegue hacia una ciudad y todos los gastos que realiza ahí para poder buscar un objeto, es decir, comprar mercancía, comprar bienes, contratar un vendedor, contratar un comprador, en fin. Todo ese tipo de gastos tienen que estar vinculados a un objeto. Lo que dijéramos en Código Fiscal de la Federación, la nueva regla, razón de negocios. Es decir, no gasto dinero por gastarlo. No puedo decir que son gastos de viaje si me voy con mi familia extapa. Si me gusta ir a las mujeres cada año. No, no son gastos de viaje. Debe de haber un objeto de negocios. ¿A qué voy a esa ciudad? ¿Por qué salgo de mi ciudad, de mi domicilio fiscal, hacia allá? ¿Para qué actividad? Y cuando yo haga la comprobación de gastos, le voy a decir al contador, regístralo como gastos de viaje. ¿Gastos de viaje de qué? Gastos de viaje a la ciudad tal, donde fui a contactar a un posible comprador. Donde fui a contactar a un posible comisionista que va a vender nuestros productos para eso, para comprar mercancías, para vender mercancías, para cobrar una deuda, a lo mejor es el cobrador, y fui a cobrarle una persona. O tal vez me pagaron una capacitación en otra ciudad y fui a tomarla. La cuenta en la cual vamos a considerar ese tipo de erogaciones es gastos de viaje. Oye, pero ¿hay diferencia entre gastos de viaje nacionales y en el extranjero? Sí, en los montos sí, pero ¿qué crees? En las cuentas contables no. En las cuentas contables es la misma para nacionales en el extranjero. Claro, si tú me dices, yo quiero llevar un control o separado de los viáticos nacionales y los viáticos en el extranjero. Perfecto, tú eres el contador. Haz tu catálogo de cuentas a tu gusto y separa una de otra erogación. Pero para efectos fiscales, ¿qué crees? Los códigos agrupadores son los mismos. Además, recordemos lo que acaba de pasar en la última declaración anual antes nada más reportábamos gastos de viaje. Ahora no. Ahora la autoridad nos dice gastos de viaje subcuenta alimentación, gastos de viaje subcuenta transportes. Y ya tenemos que reportar en la declaración anual ese detalle. Por tanto, para llegar a ese nivel, tendremos nosotros también en nuestro catálogo de cuentas hacer esa sección, esa segregación de cuentas. ¿Hay una cuenta que se llama gastos de viaje? Sí. Con su subcuenta alimentación, con su subcuenta transporte, con su subcuenta hospedaje. Estos son los códigos agrupadores que tiene el SAT. Precisamente como te das cuenta, alimentación, hospedaje, aparecen con un mismo código agrupador. Pero, ¿qué te diría? Tendrías que poner todo en una cuenta que se llame gastos de viaje, con su subcuenta alimentación, hospedaje, transporte, combustibles, combustibles, Claro, porque cuando sales de viajes si y vas en un vehículo propio, gastarás en combustibles. Claro, si no vas en un vehículo propio, vas a gastar en renta de vehículos, vas a gastar en transportes por avión, en transportes, en taxis, en Uber, en fin. Va a haber otro tipo de erogaciones que van a ir en la cuenta transportes. Cada cuenta tiene su código agrupador, pero eso no me implica que yo pueda crear dos cuentas que se llamen exactamente igual. Una que se llame gastos de viaje nacionales, subcuenta alimentación, código agrupador 601.49 y que cree otra que diga gastos de viaje extranjero, subcuenta alimentación y que tenga el mismo código. No hay ningún problema. ¿Por qué les debo de poner a los dos el mismo código? Porque a la hora que presenta la contabilidad electrónica, ambos van a ser un solo monto. Ahora bien, en el caso de renta de vehículos, ¿por qué hay dos códigos agrupadores? Porque a diferencia de alimentación, hospedaje, transporte, combustibles, impuestos estatales, si es que pagaras el impuesto de hospedaje en alguno de sus gastos de viaje, ¿qué crees? En caso de renta de vehículos... Sí hay separación entre renta de vehículos en el país, 601.45, y renta de vehículos en el extranjero, 601.46. Es el único caso donde estas erogaciones llamadas gastos de viaje tienen un código agrupador para los nacionales y para los extranjeros. Solo en ese caso hay la separación. Todos los demás, donde los gastes aquí en el país o fuera del país, no importa. ¿Cuáles son los límites que tiene para los gastos de viaje el SAT? Vamos a empezar por el primero y tal vez el más importante. ¿Por qué? Porque el SAT, ¿qué es lo que dice? A ver, tú le estás dando dinero a alguien para que haga un negocio por tu cuenta. Que vaya a cobrar, que vaya a comprar, que vaya a vender. Ahora bien, ¿por qué va? Porque le pagas una nómina. a ah, tu asalariado. No, no va por eso. Va a cobrar, sí. Esto abogado, sí, perfecto. ¿Quién más puede ir, obedeciéndote y que no hago una razón de negocios? Mis hijos, no, ya ni me obedecen los desgraciados. Mi esposa, menos. Esa. Entonces, que para la autoridad es evidente que hoy día nadie hace esto por gusto. Nadie va a obedecerte a que hagas una actividad económica, comprar, vender, cobrar por cuenta tuya, si no hay una relación jurídica de dinero. Por eso la autoridad dice, según mi interpretación, repito, es la del SAT, según mi interpretación, nadie te va a ayudar si no es porque es tu asalariado o un prestador de servicios, tu abogado, tu arquitecto, tu contador, tu... ¿Y dónde dice eso? criterio no vinculativo 6 ISRNB. Al decir no vinculativo, ¿Qué dice? No es obligatorio, ¿eh? es vinculativo nada más para nosotros, auditores del SAT. Ok, pero te da un punto de partida. Ya hablábamos de los gastos por cuenta de terceros y te dije que hay dos, dos maneras. Una, yo le mando el dinero y luego me lo comprueba. O dos, él se lo gasta y luego se lo reembolso. Bien, esos dos escenarios solamente serán con mis prestadores de servicios o con mis trabajadores, con nadie más. Porque precisamente este criterio es lo que nos dice. Que se considera una práctica fiscal indebida. O sea, no es no deducible, es indebido. ¿Qué sería indebido? Que yo le diga a alguien que no es mi trabajador, ojo con esto, ¿cuántas personas tienen personal no asegurado? Y resulta que este personal no asegurado le dicen, vete para allá y me traes esta mercancía y te regresas. Y le dan viáticos. Y cuando llega, le reembolsamos los viáticos, dice la autoridad. ¿Y ese quién es? ¿Mi trabajador? Tonta la nómina? Ahí no aparece su nombre no deducible todo lo que le pagaste. Oye, pero fue con los requisitos, lo pagó con la tarjeta. No es tu trabajador. Demuéstrame que es tu trabajador. Este, es el representante legal. Bueno, todavía te diría, es peleable o debatible si sí es el representante legal, alguien del consejo de administración, pero alguien que no sea un personal asegurado este que tiene un no vinculativo nos quiere limitar la forma en que deducimos. Claro, ve el tipo de deducción de las que estamos hablando. Tercer párrafo: gastos de viaje, hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce, pago de kilometraje. ¿Por qué te hago referencia a esto? Supongamos que yo tengo un compadre ahí en Ciudad de México. Y me habla y me y dice, oye, ¿qué crees? Acabo de ver esos tubos que necesitas para tu máquina y están en oferta, acaban de llegar. Mándamelos, compadre. Oye, pero están caritos, está bien, te mando la lana y la neta ando muy limitado, compadre. ¿Cuánto cuestan? Seis mil cien. Te voy a dar seis mil cien nada más, no, hazme paro. Órale, van seis mil cien. Es mi compadre, no es mi trabajador, ni mi prestador de servicios. Ese pago por cuenta de terceros que hice él, ¿es deducible? ¿Sí? Porque donde Hacienda se pone delicado es en los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, uso goce y pago de kilometraje. Esto es para que veamos lo que no dice el criterio. El criterio no vinculativo me dice todo lo que sea gastos de viaje, solamente, solamente lo debe de pagar un trabajador tuyo o un prestador de servicios. ¿Ok? ¿Yo puedo conseguir y más bien que me compre mercancías y luego se las reembolso? Sí. No están siendo parte de ese criterio. Oye, para cerrar el punto nada más. Él me dice que ya las compró. Me manda la factura, me manda la mercancía, yo le pago y cuando llega la factura, ¿qué crees? Método de pago efectivo. Serán deducibles.